Muy buenas, eh, son las 11 y 11 de, de un jueves de noviembre eh, en el que en el día de hoy, en esta mañana, vamos a tener un streaming en directo con una mesa redonda interactiva realmente muy especial. Como ya sabréis por el título de este mismo streaming, vamos a hablar acerca de experiencias de marcas españolas en el festival 11 11 de los Marketplace Timol de Alibaba Group en China. Y cuento... Eh, con eh, cuatro invitadas de sesión y que van a dar muchísimo juego en el live de esta mañana, donde os recomiendo eh, que seáis muy interactivos, que preguntéis, que, que estamos aquí para responder también vuestras preguntas en directo y que estoy muy seguro que el streaming y el live en directo de, de esta mañana, de esta presentación, de resultado de primera mano, de, de tanto Alibaba, Timor eh, Group, como de tres, eh, comercio electrónico que han participado en esta acción, van a comentar temas realmente muy interesantes que va a merecerme mucho la pena que os mantengáis durante todo el directo. Eh, primero, por favor, los que estéis de audiencia, eh, dejar un saludo para saber que eh, estamos emitiendo en Facebook, en LinkedIn, YouTube, en Twitch y en Twitter, pues saber que funciona bien y para saber que estáis ahí y que eh, todo funciona correctamente. Pues eh, muchísimas gracias. Las cuatro invitadas de hoy, si me permitís, paso a presentaros. Eh, contamos con Ángela Lin, directora de desarrollo de negocios de Timol Global para España y Portugal, que es la mayor plataforma de e-commerce B12 cross-border en China, que perteneciente al grupo Alibaba. Contamos con eh, Cintia Carbonell, eh, International Growth Manager China de Freshly Cosmetics, que es una startup de cosmética natural nativa digital y sostenible que tiene el objetivo de revolucionar el sector y eh, acelerar la transición a una cosmética natural y eficaz, saludable y sostenible. Fundada en 2016, vende sus productos en 36 países, eh, entre Asia, Europa y, y América, y tiene más de 1,2 millones de clientes. Eh, contamos también con Wang, Project especialista de PD Paola, que es un e-commerce nacido en 2015 con sede en Barcelona y es una marca global de joyería dirigida al mercado de lujo asequible a través de un universo de productos de alta joyería y semine de uso diario. Desde su creación, la empresa ha creado una base de clientes internacional muy fuerte y diversificada de más de un millón de clientes y un impresionante crecimiento con 52 millones de ingresos en lo que llevamos del 2022. Y nuestras cuatro dadas Cerramos con Isabel Faurat, directora de marketing de Plameca, que Plameca es un laboratorio de complementos eh, alimenticios y plantas medicinales que nace en 1984 en Barcelona con un grupo de personas que aportaron toda su pasión al estudio de la filoterapia, buscando la innovación y el rigor en la utilización de los ingredientes naturales para desarrollar productos seguros, eficaces y de calidad, de cada vez más sostenible que mejore nuestra salud y belleza. Y con tan grandes profesionales, quiero primero dar paso para que haga una pequeña introducción de, sobre cómo ha ido eh, este 11-11 eh, a Ángela Lin, que eh, nos va a dar eh, datos eh, de primera mano de Timor Global para España y Portugal. Ángela, por favor. Muchas gracias, Emilio. Buenos días a todos. Eh, yo soy Ángela Lin, soy la responsable de directora de Desarrollo de negocio de Timor para España y Portugal, del Grupo Alibaba. Para los que no se conocéis, el 11-11 eh, nació en China en 2009. Antes también conocida como el Día de los Solteros. Eh, nació con la participación de solamente 27 comerciantes. Eh, y este año ya eh, hemos contado con 290.000 marcas y eh, 21 millones de productos. Uh, es por lo tanto el mayor festival de compras del mundo pero claro no es solo un día uh, de grandes cifras sino también un día para promover la sostenibilidad que ha sido un enfoque de este año uh, no solo en ofrecer productos ecológicos uh, pero también el uso de tecnología para aumentar la eficiencia uh, energética Además, también es un, un día para eh, promover la innovación, eh, innovaciones tecnológicas, eh, en que, eh, por ejemplo, uno de los eh, grandes ejemplos es el uh, live streaming, que cuando al final eh, se habla del futuro de com del commerce, eh, o del comercio, mucha gente ya eh, menciona hay que mirar hacia China eh, y que las tendencias en, eh, surgen en China y que se tornan globales. ¿no? Entonces, el Livestream es uno de los ejemplos que sigue eh, siendo una gran tendencia en China eh, y que en este 11-11 eh, pues hubo más de 300 millones de, eh, de consumidores que estuvieron eh, atendiendo a live streamings para estar en contacto, digamos, con, con las marcas. Y realmente es un, una herramienta que las marcas pueden utilizar para eh, no solo conectar, pero también interactuar y eh, hacer el engagement eh, con los consumidores. Además, este año también hemos contado con la innovación eh, Metaverse. Um, Hubo un gran éxito, se, se ha triunfado el centro comercial virtual creado por Tmall eh, y también influencers virtuales ya no son una sorpresa eh, en China y es una forma eh, muy buena de conectar con nuevas generaciones. Por lo tanto, el 11, -11 de Tmall es una gran oportunidad para las marcas eh, conectar con, con sus consumidores y también de de lanzar productos nuevos quizá eh, y aumentar la fidelidad de los eh, consumidores eh, en timón ya contamos con muchísimas marcas eh, y pymes españolas eh, una de las grandes categorías y, y que ya se ha creado su reconocimiento en china es la cosmética eh, pero también el, el sector de salud y bienestar este año Hubo una gran, eh, un aumento de unas nuevas tendencias, como por ejemplo deportes en aire libre, eh, también eh, juegos de colecciones, frutos eh, de mascota y eh, joyas también. Entonces, realmente, bueno, no quiero entretenerme demasiado. Hoy aquí tenemos los protagonistas que son estas tres marcas y que quién mejor para contar sus experiencias en este gran evento. Eh, tenemos por un lado a Plameca, como ya se fue introducido, Isabel, eh, que ya es el tercer año que participan en este, eh, este evento, el 11 de 11. Eh, han conseguido segmentar muy bien un, un target, una audiencia un poco más madura, con sus productos de articulaciones y este año de colesterol. Eh, luego también tenemos a Freshly, que es el segundo año que participan, y está aquí Cintia, eh, y que es una de las marcas pioneras eh, de beauty, Clean Beauty españolas a, a juntarse a, a Timor Global. Y por fin tenemos a Pide Paula Guantín, que es el primer año, han lanzado su tienda en agosto, o sea, hace... Tres meses básicamente, un poco más, eh, y ya están teniendo resultados muy buenos y eh, que les encantan los consumidores chinos. Así que bueno, os eh, paso la palabra para que podáis eh, compartir vuestra experiencia. Muchísimas gracias, Ángela. Y para conocer vuestra experiencia en el, en el mercado chino y en concreto en este festival 11.11, a través de los mercados Temel y, y Temel Global y de os voy a hacer varias preguntas. Pero antes de, de nada, agradecer muchísimo al, a varios medios de comunicación que estáis por el chat. Muchas gracias, Marketing for E-commerce. Gracias por, a la revista también, Revista Actual. Eh, tanto vosotros como los que estáis en el chat podéis hacer eh, eh, preguntas que las responderemos eh, en directo. Eh, directamente según no la paséis por el chat. Con lo cual voy a empezar con Cintia y es que eh, eh, acerca de si habéis cumplido objetivos, cómo ha ido en comparación con años anteriores, qué tendencia habéis observado y qué aprendizaje habéis tenido. ¿Cómo fue vuestra experiencia en este 11-11 de 2022? Cintia, por favor. Sí, gracias, Emilio. Bueno, os voy a poner un poco en contexto primero, como decía... Um, como decíamos anteriormente, este año ha sido nuestro año de participación en el Double Eleven. Eh, el año pasado, sin duda, pudimos aprender muchísimas cosas y que sin, hemos mejorado este año en esta participación y, como siempre, seguimos aprendiendo ¿no? de, este, de este mercado que tanto nos aporta, que es el mercado chino. Entonces, sinceramente, este año nos ha pillado el, el 11, el, el Singles Day, en medio de un periodo de transición a un nuevo TP, a una nueva agencia, Timol Partner, donde además hemos afrontado un cambio de, de estrategia que pasa por una revisión total de cómo es percibida la marca por el consumidor chino tanto a nivel de imagen como a nivel de comunicación ¿no? y, sobre todo, sobre todo, poniendo mucho foco en ser más freshly, ¿no? en transmitir al, al consumidor nuestra visión y nuestros valores, eh, que son revolucionar el mundo de la cosmética, ¿no? acelerando la transición a una cosmética que no solo beneficie, beneficie al, al consumidor, sino al planeta, con una misión muy clara de crear estos productos naturales innovadores. Entonces sí que es verdad que a nivel de campaña del 11-11 observamos que cada vez existen más fases, existe una preventa, está un calentamiento de la preventa, existen distintas olas. En nuestro caso el hecho de no poder clasificar para la presale. Y quizás el no llegar con la suficiente fuerza a, a realizar actividades que inicialmente teníamos plan, planteadas nos ha hecho perder algunas eh, oportunidades. Entonces, aunque nos, nos ha faltado muy poquito para llegar a cumplir el objetivo de ventas que teníamos eh, planteado con el equipo, igualmente estamos muy contentos de, del resultado final puesto que estamos consiguiendo caminar hacia una inversión mucho más eficiente y más saludable, mucho más dirigida a nuestro target y consiguiendo generar un reconocimiento de marca, ¿no? que es muy importante para, en cualquier mercado. Y finalmente, destacar que lo que nos ha ido muy bien este 11, 11 ha sido la presentación oficial de una nueva imagen de un producto que está triunfando, que es el Golden Radiance Body Oil. Entonces hemos creado un, un envase específicamente adaptado al mercado chino y estamos muy contentos con los resultados obtenidos. Muchísimas gracias por, por tu primera intervención. Dás las gracias sí. a Rafael, Almudena y Pablo por vuestro feedback acerca de cómo, de cómo va hasta el momento el live, os lo agradezco. Y Wang Ting Wang, por favor, tu punto sí. de vista de, de este 11-11, por favor. Sí, sin problema. Eh, antes de todo, muchas gracias a Emilio y Ángela eh, sobre nuestra experiencia de 11-11. Uh, Para nosotros, este año ha sido la primera vez que participamos en el 11-11. Eh, nuestra estimación de venda fue prudente, pero hemos conseguido superar nuestro objetivo en ingresos y pedidos y el resultado fue mejor que lo que pensábamos durante la primera oleada la, uh, la com, campaña ya tuvimos muchos productos out of stock sobre todo por acciones en live streaming eh, disculpe es que me escucháis bien o me perfectamente Ah, vale, perfecto. Eh, y vemos un gran uh, potencial de mejora para este mercado chino. No solo en cuanto a la marca y productos, sino también en operaciones eh, y o, entre otra, otras cosas. Sin duda es un desafío para la empresa, ya que la distancia es bastante grande. Por este motivo es el único mercado en el que Uh, trabajamos con socio local. Aún contando con este reto, nos, nuestros lead times de entrega son muy cortos y estamos seguros de que eh, lograremos reducirlos más, más en el futuro. Y sin duda hemos validado el Product Market fit y la marca ha tenido un gran recibimiento en los clientes chinos. Era lo primero que queríamos validar en nuestra primera fase en el mercado. Ahora nuestro objetivo es conseguir que la experiencia de Paula sea más completa en el mercado teniendo la posibilidad de localizar contenido, diversificar canales de venta o asegurar que el cliente entienda nuestros valores. Muchas gracias. Gracias. Y Isabel Faurat de, de Planeca, ¿terminas esta primera ronda, por favor? Sí. Bueno, primero de todo quería daros las gracias a los organizadores por eh, la invitación y que por nuestra parte estamos muy contentos en compartir nuestra experiencia con todos vosotros. En cuanto a cuál ha sido nuestra experiencia del 11-11, eh, os cuento, la presencia de Plameca en China empezó hace aproximadamente unos cinco años, y está siendo, sobre todo en estos dos últimos años, y de la mano de nuestro actual TP, que tenemos una presencia muchísimo más fuerte y más reconocida en Timor. Sobre todo, eh, hay cuatro puntos importantes de este reconocimiento. Uno es gracias en parte a la apertura de dos tiendas que hemos hecho dentro de la plataforma. También eh, nos ha ayudado la creación de nuevos productos a la venta. Esto nos ha hecho diversificar y ampliar nuestro portfolio de productos dentro de la plataforma. El hecho de hacer una inversión continuada en publicidad directa dentro de la plataforma, así como campañas de influencers de forma continuada, y también yo creo que otro punto clave importante sumado a todos los anteriores es que somos el patrocinador oficial del Real Club de Fútbol Español eh, para el mercado asiático y sobre todo con la figura de Buley como jugador del, del club hasta la temporada anterior que como supongo que la mayoría de vosotros sabréis fue Balón de Oro pues nos ha ayudado a, a hacer como de altavoz de forma masiva aquí en Esplameca dentro de lo que es el mercado chino. Y en cuanto a los resultados para Plameca han sido muy positivos en cuanto a ventas, porque en el 11-11 del 2021 respecto al 2020 ya hicimos un aumento de ventas más o menos del 23%, pero ha sido ya en este en esta última edición que hemos logrado llegar a unos objetivos del 50% de aumento de ventas respecto al año anterior. Entonces, Realmente, como os comentaba, estamos muy contentos después de un trabajo duro, continuado, pero que al final estamos logrando ver los éxitos. Enhorabuena. Pues Gracias. avanzando, pasamos a la siguiente pregunta que quería conocer. ¿Qué os aporta exactamente Marketplaces tipo Timol de Alibaba Group a la hora de aproximaros a los consumidores chinos? Eh, en este caso, eh, empezamos con Wanting Wan, por favor. Sí, eh, pues Alibaba tiene su sistema muy integral de e-commerce en China eh, y cubre todo el customer journey, desde el pre-sale marketing, logística in internacional y doméstica, hasta los servicios al cliente de post-venta. ¿no? Todo esto facilita la operativa y eficiencia de las marcas en el mercado. Pues tenemos la sensación de los usuarios de timo son muy muy fieles en gran parte eh, en gran parte gracias a su uh, a la programa de fidelización además de proveer un sistema de dashboarding muy útil para conocer los datos de transacciones y de los clientes. Uh, un aspecto que nos sorprende mucho es la diferencia entre el paid marketing y marketing con influencers, eh, por ejemplo las colaboraciones, etc. La capacidad de persuasión que tienen las influencers en el, este mercado es muy superior de lo que estábamos acostumbrados. Debido a las muchas uh, funcionalidades y posibilidades enfocadas al marketing, contar con un TP es bastante importante para gestionar los, uh, las opera operaciones del canal. El nuestro nos ayuda para ejecutar no solo invertir los presupuestos más eficientemente, sino también nos apoya con un equipo de servicios al cliente para pre y post venta. Muchísimas gracias, Banting. Eh, Isabel, por favor. Sí, en cuanto a qué nos aportan marketplaces como Timol, bueno, pues sobre todo el sistema de publicidad de Timol está muy desarrollado y bien aceptado. Y esto hace que las marcas podamos llegar a los consumidores de todo el país eh, mucho más rápido y fácilmente que si no, de la forma tradicional, que por la amplitud que tiene el país sería muy difícil. Y en nuestro caso, este tipo de, de negocio, de modelo de negocio, que es el cross border business, es un modelo muy ventajoso, sobre todo para las marcas extranjeras, porque registrar un producto en cualquier país es muy difícil, y en China también, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues la introducción de, de un mercado de estas características sería mucho más difícil y mucho más a largo plazo. Y otro punto de clave de este sistema de, de timol es eh, la parte de analítica que nos permite la plataforma. Es verdad que es similar a la que tenemos en otros marketplaces de Europa, pero la verdad es que, bueno, pues podemos analizar al consumidor desde distintos criterios importantes como edad, sexo, eh, zona geográfica, afinidad. Y eso nos va a permitir segmentar a grupos de, consum de consumidores en función de las necesidades que tienen e impactarlos también acorde. ¿no? Y eso al final se logra en poder ofrecerles productos mucho más a medida para ellos. Y por último, eh, algún consejo desde nuestra humilde posición ¿no? de, de, de, para las empresas que se quieran plantear eh, trabajar en el 11-11 en, en Timor lo que les recomendaríamos sobre todo es que lo hagan con anticipación, que se preparen a, esta, a este día con al menos dos meses de anticipación, porque como hemos dicho al principio, todas las marcas, que es, es el, el día más importante de ventas en China y por tanto se tiene que trabajar muy bien desde lo que es tener preparada los productos en, en, en la plataforma, pasando por tener bien este, eh, creadas las estrategias de acciones de descuento a consumidor y de acciones de marketing y no menos importante, el prevenir un poco el stock, el inventario que vamos a tener en el almacén de Timol, porque si no eh, podemos llegar a morir de éxito y podemos hacer una rotura de, de stock, ¿no? Entonces, si tenemos estos puntos claros y los trabajamos con, con tiempo suficiente, tenemos todos los ingredientes para, para triunfar. Dos cosillas Isabel, algo le estás pasando a tu cámara ah. Que ahora, ahora sí, es que parecía que estaba tapada por algo vale. y, y Raúl, eh, desde el chat te, te felicitan encarecidamente por los muy buenos resultados y el crecimiento que estáis teniendo en la empresa Muchísimas gracias Raúl Bien, ahora se te ve perfectamente, eh, Cintia por favor Sí eh, bueno yo para, para añadir ¿no? más aspectos eh, a lo que han comentado ya oneín y isabel aportaría eh, por un lado ¿no? contar con un Timol partner ya que ya lo hemos comentado un team partner de confianza que te ofrezca máxima visibilidad y transpar y transparencia en los datos creemos que es de, de vital importancia. ¿no? La distancia, la, la gran diferencia entre el mercado chino versus, versus occidente, creo que hace muy necesaria esta figura del TP, que además trabaja mano a mano con la marca ¿no? y, y evita que la marca pierda el control de todas estas decisiones que hay que tomar en este mercado. Además, ellos tienen el know-how de las últimas tendencias, de qué es lo que, más eh, funciona en China, entonces nos lo trasladan y podemos definir la, la mejor estrategia. Por otro lado, añadiría el conocimiento del mercado. El hecho de que las marcas extranjeras presentes en el mercado chino se encuentren en, en esta plataforma, en Tmall, nos permite observar, Bien la competencia, entender qué hacen y aprender ¿no? los unos de los otros. Entonces, no solo nos permite estudiar cómo generar contenidos, contenidos que sean de interés para poder dirigir uh, el tráfico a nuestra web, definir qué canales y redes sociales queremos potenciar, definir, ¿no? como que, con, comentaba Isabel, la estrategia de precios y descuentos acorde a nuestro negocio. Eh, en definitiva, entender qué acciones son las que nos podemos apoyar y ver cuáles son las que funcionan. ¿no? Entonces, bueno, siempre digo que cuanto mayor conocimiento tengamos del mercado al que nos queremos enfocar, mejor podremos definir esa estrategia de, de venta, podremos fidelizar a nuestros clientes y podremos ser en definitiva mucho más, más eficientes para, para poder establecer ¿no? nuestra presencia y poder afianzarnos eh, en el futuro como un referente del de, de skincare en el mercado chino. Para nosotros estos son aspectos fundamentales para garantizar el éxito. Eh, y además, hablando de China, ¿no? que cuando digo que es un, es un mercado lejano, no me refiero únicamente a la distancia, sino que culturalmente es, es otro mundo. ¿no? Y para no alargarme más, finalmente eh, me centraría también a lo que nos aporta también son insights de, de consumidores chinos. ¿no? El saber qué piensan los usuarios de ti como marca para nosotros es de suma importancia. Eh, entonces, eh, esto es vital para poder seguir mejorando. Actualmente, actualmente para nosotros, Timal es el único canal en el que estamos disponible para la venta de productos y por tanto es el único canal del que recibimos el feedback de clientes. Entonces, eh, bueno, a raíz de escuchar, ¿no? Y de, de escuchar bien el mercado, de escuchar bien las necesidades de, de nuestros queridos consumidores, también eh, hemos podido sacar un nuevo producto al mercado que, que creemos que cumple muy bien con, con las necesidades de este. Uh -huh. Muchísimas gracias. Y, Ángela, eh, quería preguntarte, porque le hemos estado preguntando a los e-commerce eh, presentes en el 11 que ¿qué le ha aportado Timol de eh, para estar en el 11, 11 pero desde tu propia experiencia de, de timor eh, Global, ¿qué consejos compartirías para que otras empresas puedan participar en el 11-11 de, de China en el futuro? Ángela, por favor. Bueno, pues en primer lugar, que den paso de entrar en el mercado chino y entrar a través de Timor Global, ¿no? Eh, obviamente, bueno, por un lado, eh, fuera de, de bromas, eh, para las empresas que no están todavía en China o en Timor eh, ya independientemente de, de, de la plataforma, pero simplemente si hay marcas que todavía no están en China y que realmente tenemos un producto eh, de calidad, bueno, innovador eh, y que tenga pues, algo que contar ¿no? a los consumidores, eh, yo animo a, a entrar en mercado, principalmente ahora eh, en, en, en esta situación que eh, parece ser que el mundo no está un poco eh, eh, en, en momentos más de, de desafío eh, china sigue siendo un mercado en crecimiento quizá pues no eh, como los años anteriores en un crecimiento tan elevado pero sigue habiendo muchísimas oportunidades eh, esto teniendo en cuenta pues por un lado, la, eh, las herramientas que tenemos, las plataformas que tenemos dentro de, del grupo, pero principalmente por el tipo de consumidor, que incluso hoy ya se ha hablado muchísimo ¿no? entre eh, las tres marcas, que es fundamental conocer el consumidor. Y a través de eh, plataformas de e-commerce o, o, digamos, el canal digital, eso sí es una gran ventaja, porque nos permite conocer quién son nuestros consumidores, pero de una forma muy detallada, muy segmentada, no solo el sexo, eh, la edad, pero sino el, los hábitos diarios de, del tipo de consumidor, si son jóvenes y mujeres, pero si son más estudiantes, son eh, white color, ¿no? que ya trabajan y son financieramente un poco más independientes, o si son madres, eh, eso, todas esas pequeñas... Eh, eh, diferencias en el estilo de vida también cambia su hábito de consumo y al final son estos detalles que cuanto más información tienen las marcas pues más fácil eh, o más directo, más pragmático pueden eh, llegar a ese nicho ¿no? y optimizar su inversión eh, en marketing um, por otro lado pues eh, tenemos aquí tres ejemplos muy buenos pero claro, eh, también Lleva su, su trabajo, su esfuerzo, eh, mucha estrategia, trabajo en equipo eh, y eso es fundamental. Eh, para eso también estamos nosotros aquí para apoyar en ese sentido, no solo eh, las herramientas tecnológicas que ofrecemos, logísticas de, de pago, pero también el apoyo de ayudar a encontrar un partner y también se ha hablado de la importancia ¿no? de, ese, de ese partner. Eh, que al final va a ser el equipo suyo en, en el mercado chino, eh, aunque pues gestionado y trabajado en, en equipo con, con la marca local, que al final es quien sabe eh, y conoce eh, la marca, su ADN y puede tomar, digamos, la, las decisiones mejores para, para la marca, pero luego el partner es quien va a ejecutar todo ese plan estratégico en el mercado chino, ¿no? Entonces, es muy importante pues, encontrar un, un partner, eh, no el perfecto porque no existe, pero por, por lo menos uno que sea adecuado a cada marca y a su, eh, si, su situación actual eh, y trabajar en conjunto. Luego, eh, obviamente están estos eh, grandes eh, gran eventos, festivales de compra, pero claro, no se trata solo de trabajar para este festival, sino es trabajar todo el año o incluso el todo lo que se va aprendiendo durante el año aplicar en este festival y lo que se pueda aprender en este festival aplicar eh, durante el año, ¿no? Que al final, pues otra vez, eh, pues eso, no se trata de un día de descuentos, a lo mejor en su momento eh, lo fue, pero hoy en día ya es mucho más que eso, es un día eh, de conectar con los eh, consumidores. Muchísimas gracias, Ángela, por darnos vuestros consejos desde la propia eh, Timol, eh, Timol Global y, eh, claro, eh, pueden ser distintos de los consejos que cada e-commerce haya podido practicar eh, o que pueda compartir con, con la audiencia. Eh, Isabel, vuestros consejos propios de vuestra propia cosecha para participar en este tipo de acciones. Bien, pues mira, desde nuestra experiencia de los cinco años que llevamos en, el, en esta andadura comercial y además en este gran universo como es China, nuestra recomendación es lo primero de todo, es muy sencilla pero muy importante, que las marcas no tiren la toalla ante las primeras dificultades porque el mercado chino, como ya hemos dicho tanto mis compañeras como Ángela, es un mercado complejo y, sobre todo, significa una carrera de fondo para las marcas, ¿vale? Y, en concreto, a nivel de recomendaciones, lo ha comentado Cintia, lo ha comentado Ángela, eh, ir de la mano de un buen partner local es fundamental. Sobre todo porque nos ayudará a entender, a escoger y adaptar muchísimo mejor el producto o servicio que pongamos a la venta en este mercado. Después, confiar en marketplaces como Timol. Más que una recomendación, para mí es un must. O sea, China es el mercado online más experto del mundo. Si queremos tener presencia en este mercado, debemos estar presente en, en sus marketplaces más principales. Y todo esto no lo podemos hacer si no tenemos un colchón financiero importante. Porque para poder abordar con éxito... Y con tranquilidad todo este proyecto que hemos dicho que es una carrera de fondo, la inversión que vamos a tener que hacer en recursos humanos, en tiempo y en publicidad, es muy importante. Entonces, eh, otra recomendación es cuando vayamos a, a enfocarnos al mercado chino, el que tengamos un colchón financiero que nos permita abordarlo con tranquilidad en este aspecto. Y por último, también igual de importante en cualquier mercado, pero en China yo diría que incluso un poquito más, es tener protegida la marca. La marca, la propiedad intelectual es uno de los activos más importantes que tiene toda compañía y eh, debemos protegerla porque eh, para nosotros es como garantizar nuestra veracidad y nuestra autenticidad de marca como marca europea valorada dentro de lo que es el mercado chino. Muchísimas gracias. Cintia, por favor, vuestros consejos para participar en el 11, 11. Bueno, coincido totalmente con lo que comenta Isabel, ¿no? Eh, entonces, alineado también con lo que comentaba Ángela en general, yo recomendaría eh, no solo que se prepararan para el 11, 11, sino que trabajaran fuertemente en construir la marca de una manera intensiva durante todo el año. Eh, lo que vemos es que el consumidor chino se va alejando de la compra únicamente por el descuento. Por eso es muy importante poder conectar con ellos a través de nuestros valores de marca y poder ofrecer ese valor añadido. Entonces, de cara a la campaña del 11-11, en concreto, mi, mi recomendación sería... Eh, planificar, planificar con suficiente antelación, que nunca es poca, y revisar bien la, la estrategia de precios para no, no caer en descuentos que puedan perjudicar a nuestra imagen, nuestro posicionamiento. Eh, también revisar muy bien los cupones de tienda. Allí también entran en juego los cupones qua yen, que son un, una especie de bueno, son cupones que pueden, utilizar, pueden ser utilizados en varias tiendas, ¿no? Favorecen la venta cruzada. Y, y bueno, al final tener muy claro el precio final que podemos ofrecer siempre protegiendo los márgenes de marca. Por otro lado, la, lado perdón, como ya se ha comentado también, revisar muy bien la estrategia y las, y las actividades que se van a llevar a cabo juntamente con el, con el tp ¿no? fomentando este trabajo en equipo que Ángela comentaba que es, es, super, es de vital importancia. Eh, también revisar toda la parte de diseño, comunicación. Para nosotros uno de los focos es el, el live streaming eh, y algo que nos ha funcionado muy bien también ha sido el, el hecho de poder lanzar productos Exclusivos durante durante este periodo. ¿no? Entonces, creemos que todo esto es fundamental y debe prepararse muy bien con, con antelación, puesto que, sobre todo por la parte de live streaming, eh, se terminan las disponibilidades de estas influencers, de estas live streamers, entonces hay que ser precavido en este sentido. Y por terminar, Wanting por favor. Sí, claro. Eh... Estoy de acuerdo totalmente con Cintia, es especialmente sobre el tiempo con, lo, uh, con la anticipación lo más posible. Porque, uh, por ejemplo, durante el 11 y 11 habíamos empezado a preparar um, desde el septiembre, es decir, dos meses antemano. Y en nuestro caso fue solo un mes después de abrir la flagship, porque programar la campaña con... Más, más andelación, incrementa las posibilidades de éxito, ¿no? Y uh, como hemos uh, mencionado también, eh, mm -hmm. cuando uh, preparamos para las campañas, eh, no solo tuvimos que preparar la estrategia de marketing o ventas, uh, sino también tenemos que preparar muy bien uh, por ejemplo los equipos de operaciones como logística y customer service para uh, presentar una experiencia mejor al, a los clientes eh, y en cuanto a la inversión eh, sin duda eh, las campañas especialmente como 11 y 11 requiere más cantidad de forma intensa y de forma intensa y para nosotros supone uno de los mayores esfuerzos del año eh, además me impresiona mucho que hay muchas formas de marketing intimo eh, creo que hay que saber cuál funciona mejor para cada empresa y, uh, y adaptar la estrategia según los resultados mm, y también quería eh, enfocar que la preferencia entre los consumidores chinos y occidentales son muy distintos ¿no? y por, por eso um, tenemos que adaptar um, nuestra forma de marketing con uh, adaptarnos más para uh, para disfrutar las preferencias en china Sí. Ya está. y muy relacionada con la pregunta con la pregunta anterior eh, quiero preguntaros acerca del mercado chino, pero ya desde un punto de vista más eh, general. Precisamente, varias de, de, de vosotras habéis estado comentando de que eh, hay un choque cultural que hay que conocer el mercado, que hay que tener partners locales, pero mmm, de cara a esas empresas que quieran iniciar una actividad comercial en el mercado chino, eh, en este caso, ¿qué consejo le daríais? pero ya no solo para acciones puntuales eh, como el 11-11, sino de, en general para poder atacar adecuadamente y establecerse bien en ese mercado. Eh, Cintia, ¿algún consejo concreto para quien quiera iniciarse en ese mercado? Sí, sí, sí, por supuesto. Yo, mira, de entrada eh, creemos que, que sobre todo se requiere paciencia, muchas ganas, fuerza y optimismo ¿no? para, para ir superando estos retos que te va poniendo el mercado día a día. Entonces, personalmente, siempre digo que, que China es otro mundo. Y desde luego, como he dicho al inicio, estamos aprendiendo muchísimo de este mercado y estamos convencidos de que si seguimos por esta vía, esforzándonos al máximo como ya lo hacemos, pronto podremos sembrar todas esas semillitas que hemos ido plantando a lo largo del camino. Entonces, siempre decimos que Freshly es una aventura, por lo tanto, la incorporación de Freshly en el mercado chino no iba a ser menos. Dicho esto, mi primera recomendación, aparte de esto, sería, eh, sobre todo, analizar, estudiar muy bien las necesidades que tiene el mercado. ¿no? Lo que siempre se dice, eh, una fase inicial de estudio de mercado pues eh, realmente es así, es vital conocer el nicho, el grupo de consumidores al que, al que se va a encuadrar la marca y también es necesario valorar todos los recursos necesarios para poder trabajar en, es, en este mercado, no solo analizar costes, inversión, retorno eh, de inversión a largo plazo, etcétera. Entonces, una vez decididos estos, estos aspectos, lo que sí que recomendaría es, es la búsqueda de, de un socio o partner experto en el mercado y también en la plataforma. ¿no? Que, pero, sobre todo, que no sean simples operadores, sino que sepan entender la marca y que vivan estos valor, valores tan, tan propios como son los de Freshly ¿no? y que sepan trasladar, tra, trasladarlos al, al mercado de forma natural. Muchísimas gracias, Cintia. Wang eh, sí. por favor. Um, sí, eh, pues más concreto, diría que una tienda en Timón es muy recomendable. <risa> Alibaba pues, Alibaba uh, sabemos que es el principal impulsor del e-commerce en China, además de otras plataformas y en china la mayoría de los consumidores nos acostumbramos a comprar online y muy frecuentemente y además con la logística muy desarrollada podemos comprar productos de todo el mundo y recibirlos muy pronto además contar con los usu usuarios centralizados en la plataforma eh, nos facilita el proceso de captación también y por otra parte como los consumidores chinos uh, como he mencionado tenemos uh, propias preferencias de compra entonces es muy importante um, uh, conocer más sobre el mercado chino y, y también sobre los consumidores eh, así que creo que un TP o sea el socio local es bastante crucial para ofrecer las marcas con novedades del mercado y ser una guía para la eh, para la estrategia de la empresa también y eh, como había dicho también diferente eh, como tenemos diferentes formas de marketing eh, más concretamente la potencia de live streaming es muy impresionante también sí y por este motivo aunque no tenemos mucha experiencia pero creo que se trata de una tendencia más popular del futuro de e-commerce y en base de eso creo que es mejor si las marcas podemos ofrecer por ejemplo colecciones exclusivas o product productos especial especiales para china pues eso también sería una buena solución. Muchísimas gracias. Eh, Carlos, en breve pasamos tu pregunta a la, a la mesa interactiva. Eh, Isabel, por favor, tus consejos para entrar en el mercado chino. Bueno, pues un poquito sumado ya todo lo que han dicho mis compañeras y también lo que he comentado anteriormente. Sobre todo, uno de los puntos importantes es no desfallecer en el camino porque es un camino largo y, bueno, pues, eh, como ha dicho también eh, mis compañeras, tenemos que estar animados y ser bastante constantes y es muy, muy importante... Escoger un buen tipi local, porque al final formaremos un gran equipo, iremos de la mano y ellos nos van a ayudar a conocer mucho mejor el mercado y adaptar nuestros productos para ofrecerlos a, al consumidor chino. Y por supuesto eh, empezar con el modelo cross border eh, y estar presentes en Tmall. Que es muy importante porque nos permite acceder a este mercado tan amplio de forma muchísimo más rápida y, y actual. Muchísimas gracias Isabel. Y termino esta pregunta con Ángela, eh, precisamente desde tu experiencia de, de, de Timol eh, eh, Global. Eh, ¿Recomendaciones para entrar en el mercado chino, por favor Ángela? Sí, bueno, yo creo que ya ya eh, en las tres marcas ya pueden ser embajadoras de timó lo han dicho muy, muy bien. <risa> temas realmente muy importantes, cruciales, eh, y que lo están viviendo directamente. Así, muy en general, eh, yo diría que por un lado es el mindset. Eh, se trata no solo de un canal digital, o sea, hay muchas empresas que quizá eh, nacieron de una forma más eh, offline, eh, por lo tanto, sería un cambio hacia otro tipo de modelo de negocio. Y por otro lado, eh, es un modelo al consumidor final, que eso también eh, luego cambia mucho nuestra forma de mirar el mercado, mirar el negocio y cuáles son las prioridades. ¿no? Y cuando hablamos del B2C eh, y del e-commerce, otra vez, lo más importante no es, Solo nuestra empresa nuestra marca y nuestros productos sino quién es el consumidor y qué buscan y qué puedo yo ofrecer eh, desde mi marca al consumidor no no tanto de decir tengo este producto y cómo lo voy a vender de cualquier forma entonces esto diría que es una digamos la perspectiva eh, en poner el centro ...en las necesidades de, del consumidor, que en este caso sería el consumidor chino, y un consumidor muy digital, muy, eh, con muchas ganas de, de conocer productos nuevos y, y de nuevas experiencias. Luego, por otro, uh, otro consejo sería pensar a largo plazo, y esto creo que Isabel lo ha, lo ha mencionado ya varias veces... Eh, cuando pensamos en China, a veces pensamos, bueno, es un mercado tan grande que si llego a 0,1% de la población ya me voy a hacer rico. Eh, sí, hay muchos consumidores, hay muchos chinos, pero eh, no vamos a llegar a todos los chinos eh, y hay que pensar a largo plazo. O sea, no voy a hacerme rico con un pedido o en el primer año, sino eh, de planificar mi estrategia para los próximos tres cinco o diez años pero luego ir paso a paso claro pero tener una visión más a, a largo plazo eh, saber que hay que invertir en recursos no solo financieros para todo el tema de marketing principalmente pero también recursos humanos que es fundamental tener ese equipo eh, el tp en china pero también un equipo local que sepa manejar ese tp porque al final claro quien eh, trabaja dentro de la marca somos nosotros, ¿no? Eh, las marcas. Y somos nosotros quien deberíamos saber cuál es la dirección eh, que queramos eh, llegar. Y por último, claro, yo creo que aquí es uno más uno es mayor que dos. Ir de mano con, con partners. Que podría ser eh, plataformas como Timor, Alibaba, eh, pero también, pues, el TP, muy importante. Eh, y luego también estar siempre dispuesto a aprender eh, y ajustar y, y a reajustar eh, a lo que va pasando. Porque China es un mercado muy dinámico, e-commerce eh, e también es un mercado muy dinámico y está constantemente en cambio. Y es eso, saber ir ajustando eh, lo que vayamos viviendo cada día. Eh, muchísimas gracias, Ángela. Y pasamos a algunas preguntas de, que nos dan el chat. Eh, para los que ver, acabáis de, de conectados, principalmente por una pequeña raid recibida por, por Twitch, eh, Comentaré que estamos hablando acerca de las experiencias de distintas marcas de comercio electrónico en el festival de compras del 11-11. Y justo acabamos de, de hablar acerca de cómo entrar en el mercado chino. Pero tengo una, mes, una pregunta para la mesa. Eh, para quien se anime a responder la de Carlos Crepo, que es qué segmentos presentan mejores perspectivas en el mercado chino. ¿Quién se nos anima? ¿Segmentos a, a qué se refiere? ¿Segmento de consumidor o categoría de, por ejemplo, de productos? Eh, podemos responder las dos, con lo cual, ¿cuál, cuál quieres responder? ¿De producto? Mira. Sí, pues yo, eh, por, por nuestra experiencia y un poco lo que apuntaba ten, también Ángela a nivel introductorio, en el mercado chino eh, lo que sí que estamos viendo, igual que a nivel general, hay una tendencia de crecimiento eh, de que los consumidores quieren cuidarse de forma natural, ¿no? y eso implica que todos los productos o servicios aso asociados a este sector eh, hay una evolución muy positiva en cuanto a, a, a tendencia de crecimiento, como es el, los complementos alimenticios y plantas medicinales donde estamos, pero supongo que Cintia también lo comentará a nivel de cosmética natural, eh, yo creo que también el hecho de, de, de la parte positiva de, de, de, de la pandemia, si es que podemos poner una parte positiva en algo tan triste como lo que nos ha sucedido, es que todos somos más conscientes de que tenemos que cuidarnos y cuidarnos más vale prevenir que curar ¿no? y, y hacerlo de forma natural para tener una calidad de vida óptima durante muchísimos tiempos. ¿no? Y en China, en el mercado chino, eso se está, se está viendo. Bien, bien. ¿Alguien, algún punto más sobre, sobre la pregunta? Bueno, súper alineado con lo que comenta Isabel, ¿no? en nuestro caso también al ser eh, cosmética natural pues sí que vemos un, un crecimiento de demanda en el mercado chino eh, y estamos, eh, también una, una característica es que muchos de nuestros productos son aptos para embarazadas, entonces esto es algo en lo que estamos trabajando también en, en, en enfocarnos a este segmento que creemos que hay muchas oportunidades. Muchísimas gracias Cintia Y pasamos a una pregunta de, de Twitch Que comentan concretamente acerca de, de, de temáticas cambiarias O sea, eh, distintas monedas Si Estamos trabajando con respecto al mercado europeo Con lo cual, a nivel de, de, de intercambio de monedas De precios, de, de variaciones del, del mercado cambiario ¿Algún consejo o recomendación que daríais Para evitar el máximo eh, posibles peligros cambiarios? Bueno, Alba, ¿puedo yo contestar a esa pregunta? Por favor, por favor, Ángela. Bueno, obviamente, China, la moneda es el RB, el yuan, eh, una moneda distinta de la euro. Eh, todas las marcas que están vendiendo en China a través de Timo Global. Eh, pueden intercambiar, digamos, esas transacciones y recibir los pagos directos del consumidor chino a través de eh, Alipay, que es nuestro eh, servicio o empresa hermana eh, de pagos inteligentes. Eh, con Alipay, al final lo que eh, ocurre es que el consumidor con su cuenta individual hace un pago con Alipay pagando en yuanes y la marca puede recibir eh, en su cuenta Alipay corporativa ...en la moneda que les convenga mejor, tanto en yuanes o en dólares o en euros. Obviamente aquí estamos hablando de marcas españolas eh, y la moneda que se suele elegir es en euros... ...pero bueno, eh, es opcional. Así que bueno, eh, contestando un poco a, a, la, a la pregunta de la moneda... ¿no? Eh, ...es bastante práctico. Eh, la, las empresas españolas no necesitan de crear una cuenta eh, especial... Eh, ni en China, en el mercado chino, ni en yuanes, en, eh, en la cuenta bancaria española. Muchas gracias Ángela por, por tu respuesta. Y tengo un, algunas preguntas concretas para, para los e-commerce. Para Freshly Cosmetics, eh, y comentabas en el segundo bloque que habéis adaptado e incluso creado un producto específico para el mercado chino. Eh, ¿Nos puedes hablar un poquitín de cómo habéis diseñado, creado y lanzado ese producto concreto para el mercado chino desde Freddy Cosmetics, Sí, por supuesto, Emilio. Eh, pues mira, precisamente eh, tras escuchar a los, a los Freshly Fans chinos, hemos adaptado nuestros productos al mercado chino porque hemos visto que tenía mucho sentido adaptar o incluso eh, desarrollar nuevos. ¿no? Entonces, en cuanto a la adaptación, se trata del Golden Radiance Body Oil, es uno de nuestros top sellers, eh, con más de un millón de unidades vendidas. Se trata de un aceite corporal que nutre la piel en profundidad y en este caso lo que hemos hecho es adaptar el packaging. El producto en sí es el mismo porque ya estaba disponible en China, pero queremos acercarnos todavía más al público chino con un packaging más premium, con un bote de cristal y un tapón de madera. Entonces, bueno, estamos contentos porque ha sido muy bien recibido por el público chino. Y no solo eso, sino que además hemos dado una vuelta de tuerca y hemos desarrollado un nuevo producto. Eh, nosotros contamos con un, con un equipo de desarrollo de producto que está formado por 11 bioquímicos, biotecnólogos... Eh, ingenieros químicos que están constantemente en, en búsqueda de nuevos productos y packagings para poder ofrecer lo, lo mejor de Freshly ¿no? a todos nuestros fans. Entonces, de ahí nace el Angel Skin Body Whitening, que es una, es una crema hidratante corporal que reduce las manchas, ya sea de edad o, o provocadas por el sol, reduce la pigmentación de las marcas de acné o cicatrices, previene la aparición de manchas, unificando el tono de piel. Además que tiene un olor fantástico, muy fino y creemos que es ideal para este mercado. Entonces, bueno, en definitiva, igual que hacemos aquí a nivel de España y Europa, nos gusta escuchar a los Freshly fans y poder ofrecerles lo, lo mejor de nosotros. Entonces esto sería uno de nuestros focos. Y si te puedo preguntar, ¿cómo han ido las ventas? Pues muy bien, eh, a ver, eh, puedo hablarte en concreto del Golden Radiance Body Oil, que conseguimos vender más de 500 unidades solo en unas horas del Double Eleven, con lo que, bueno, eh, estamos muy contentos por ello. Enhorabuena. Gracias. Eh, nos, pregunta, nos pregunta David Sanz de, de Banca Sabadell que ¿cuándo se prevé que los compradores chinos vuelvan a España de forma masiva, eh, mismo como hacían antes? Eh, ¿Alguna predicción que animéis? Bueno, eso yo creo que todos esperamos que cuanto antes, ¿no? Pero no depende de nosotros, seguramente. Eh, igual creo que eh, tanto yo como las marcas que están trabajando en China y que han, no han podido entrar en el mercado chino durante estos, estos tres años, tendrán también muchas ganas de, de viajar a China, de ir a de estar con sus partners, de ver... El entorno, ¿no? Creo que no soy solo yo, eh, sino muchas empresas de aquí tendrán ganas de, de vis visitarlo cuanto antes. Entonces, y... ya, entonces Ángela, ¿cómo, ¿cómo es el trato con los proveedores en, en esta situación donde no hay un contacto presencial? Pues a través de la tecnología, <ríe> como lo estamos haciendo ahora. Es verdad que antes de, del COVID eh, había mucho más viajes eh, a China, incluso las marcas... Eh, eh, solían ir a nuestros headquarters, reunirse con el equipo en China de Tmall, pero también sus equipos, en te, eh, el, el equipo TP, eh, y tener más reuniones ¿no? cara a cara donde podemos tocar uno a otro. Ahora mismo, pues durante estos tres años ha sido todo bastante más virtual, eh, pero que aún así se ha probado posible. Eh, pero bueno, yo, yo creo que de todas las formas, cuando sí sea posible, eh, tendrí, tendremos todas las ganas ¿no? de, de viajar a China. Sí. y Luego, por otra parte, los consumidores chinos también eh, siempre han sido consumidores que, que, o, o una población que les gusta viajar eh, y eso se veía, ¿no? Todos los turistas chinos que había en España y también tenían muchas ganas. Por eso, una de las tendencias que había hablado anteriormente, que se ha visto este 11, -11 son las actividades al aire libre, eh, incluyendo golf, eh, skiing, camping, que no era tan eh, común en China, sí, hubo un gran aumento porque al final, si no pueden viajar, tienen que buscar nuevas formas de, de hacerlo. ¿no? Y, y permíteme una pregunta, una pregunta extra, eh, eh, cuando se abran fronteras, se pueda viajar, eh, cuando se pueda visitar de nuevo las oficinas centrales de Timor eh, Global y de Alibaba, ¿cuál es el proceso que lleva para poder visitar vuestras oficinas en una visita oficial eh, bien hecha. ¿Cómo se, ¿Cómo se establece esa burocracia o el proceso? Bueno, no es tan complicado como eso. Sí, tenemos, nuestro headquarter está en Hangzhou. Tenemos varias oficinas en China y por el mundo, pero el headquarter está en Hangzhou. Eh, el campus es bastante grande, eh, uh -huh. tiene nueve edificios eh, y, y así se ha expandido. Eh, a otro campus al lado. Eh, tiene un lago en, en el medio, es muy bonito. Sí. Eh, también tiene eh, gimnasios, tiene eh, comedores, realmente es eh, un, un sitio bastante dinámico. Eh, y luego, obviamente, tenemos un, un pabellón solo para visitantes. desde ahí realmente es bastante sencillo. Hace falta una invitación, pero ahí, bueno, eh, podéis hablar conmigo sin problemas. Eh, se puede eh, entrar con, con esa invitación y, y obviamente, ahí visitar el, el campus. Pues espero que tanto a Isabel, Cintia, a Guantín y a mí, cuando se pueda, nos invitéis. Se, seguro que, que, que nos ha las cuatro. Años. Entonces, pasando, pasando a, a siguiente pregunta específica que me ha llegado para, para e-commerce. Preguntan a P.D. Paola. Que ¿Cómo veis el mercado chino y cuál sería vuestra planificación para China para el 2023? Pues uh, para nosotros siempre creemos en la potencia del mercado chino especialmente después de esta campaña de 11 y 11, eh, porque ahora tenemos más conocimiento sobre el mercado y como hemos cumplido y eh, logrado nuestro objetivo, estamos más seguros para poner más esfuerzos en China y avanzar más lejos. Y para el año que viene, antes de todo, vamos a optimizar las cadenas de todas las operaciones de nuestro último flagship porque no, tenemos, no ha sido mucho tiempo desde uh, que de, de abri, abrimos la flagship. Y para, la mejor, para mejorar la experiencia que, que presentamos a nuestros clientes, ya que sabemos que uh, estamos todavía muy lejos de ser una tienda muy madura en esta plataforma. Pero uh, por eso hay, que, hay, hay mucho para mejorar. En más específico, necesitamos fortalecer el suministro de los productos, sin duda alguna, sobre todo reducir el tiempo de entrega. Al mismo tiempo, ampliaremos las ofertas de productos para proporcionar eh, una variedad más grande de los productos. En base a eso, queremos localizar el contenido de marketing, como los materiales comerciales, eh, los modelos que utilizamos y, e incluir el calendario de promoción en China. Eh, por último, sería genial si podemos abrir más canales de venta y presentarnos uh, en más aspectos a los consumidores chinos, así que proveemos una experiencia más completa para ellos. Sí. Gracias. Y llegando a la recta final de, de este live, que tenemos planteado eh, durar aproximadamente una hora y estamos yendo bien de tiempo, para, para Plameka eh, le preguntan, ¿qué fue lo que os hizo decidiros a entrar en el mercado chino? Bueno, pues la verdad es que la vocación internacional de Plameca se inició ya en, en el 2008 y por tanto, eh, de estar una, uno de los objetivos era estar en una de las eh, mayores economías que haya en el mundo, que junto a Estados Unidos es, es China. Además de eso también, hasta hace muy poquito, eh, Plameca pertenecía al grupo Swan Pharma, que ya tenía... Oficinas, teníamos oficinas en Shanghái y fue desde la oficina de Shanghái que nos animaron ya desde hace tiempo a, a porque veían el potencial que teníamos en nuestra categoría de productos a empezar a vender en, en China. Si esto en cuanto a nivel de, de actividad y sobre todo también a tener en cuenta que como os he comentado antes, Plameca es un laboratorio de, de complementos alimenticios y plantas medicinales y como sabéis la mayoría de vosotros pues las plantas medicinales eh, es una tradición muy arraigada en el mercado chino sumado también a la tendencia que hay en, cu en cuidarse de forma natural pues ha hecho al final que viéramos todos estos aspectos como el momento adecuado para abordar este este proyecto muchísimas gracias isabel eh, y tenemos una última pregunta desde el chat de LinkedIn de Raúl González. ¿Cómo está afectando a la guerra de Ucrania en el consumo de productos europeos eh, en China o, o también en viceversa, que en vuestro caso vamos a tenerlo más controlado justo al revés? Eh, ¿Productos chinos en Europa eh, por la guerra de Ucrania cómo está afectando? Bueno, no sé, no sé si podemos contestar, contestar a esta pregunta, ya que eh, Timor Global se trata de una plataforma para los consumidores chinos. Eh, sí, por eso eh, te, te, hago la eh, te hago la pregunta contraria. Para productos europeos en China, para consumidores chinos, ¿está afectando de alguna forma? No sé si alguna marca tiene algo de insight. ¿Algún, algún, eh... ¿algún insight de, de vuestras marcas? Yo creo que más que en concreto es a nivel general, sí. no sé, desde mi punto de vista y mi humilde opinión es... Eh lógicamente la guerra de Ucrania está afectando, pero no solo en China, está afectando a todos los niveles y a todos los países, porque al final estamos en un entorno de economía global y es como un efecto dominó, lo que pasa al otro lado del mundo nos afecta en positivo y en negativo. Entonces, en cuanto a suministros de materias primas, por ejemplo, pues nos está afectando porque eh, hay, hay, hay una parte de, de suministros que, que proceden de, de allí. Después el tema del transporte, o sea, claro, desde mi punto de vista sí que nos está afectando en mayor o menor medida. Yo, yo creo que eso, que yo estoy de acuerdo con Isabel, o sea, eh, si está afectando el consumo o la demanda del consumidor, eh, creo que directamente no está tan relacionado ¿no? ya que es una situación más eh, en Europa o por lo menos que no está tocando china directamente pero obviamente eh, es una situación eh, muy afortunada para para todo el mundo yo creo que nadie bueno la gran parte no no no busca por eh, que, que pase una guerra ¿no? en esto en, en este siglo eh, pero obviamente está teniendo consecuencias a nivel mundial eh, de aumento de, de precios de, de materia prima eh, logística y que de, de forma directa o indirectamente afecta pues eh, digámoslo más bien los costes o, o la, eh, el suministro de materia prima a, a, las, a, a algunas empresas no no sé si a todas pero a una gran parte de las empresas sí pues por el bien de absolutamente todos que termine lo, lo más pronto y satisfactoriamente posible. Eh, muchísimas gracias a, a todos los e-commerce que... Que, que habéis compartido vuestran, vuestras experiencias sobre el 11, -11 pero eh, querría terminar con unas últimas palabras y unas conclusiones de Ángela. De, eh, desde un punto de vista totalmente ya más generalista, desde la propia plataforma, eh, ¿cómo ha ido este último 11, 11 Conclusiones y tu punto de vista, por favor. Uh -huh. Muchas gracias. Eh, antes más a, a Emilio y a, a todas las tres marcas que están aquí por compartir de una forma tan, eh, digamos, detallada eh, su experiencia. Yo creo que es un gran valor eh, para animar a otras empresas españolas o incluso catalanas, que somos aquí las tres marcas catalanas, eh, animarse a, a tomar también este paso, a seguir vuestro ejemplo. Eh, luego también quería simplemente comentar una vez más que el 11.11 -11, eh, no es solo un día o un evento de descuentos es un día de agradecimiento, es un día en que las marcas eh, ofrecen sus mejores productos a sus consumidores eh, y que esperamos que cuando un consumidor compre eh, o reciba un producto también reciba una sorpresa, eh, que cuando reciba un Package, un paquete también eh, reciba eh, felicidad y no solo pues, recibir un buen precio, pero también eh, innovación. ¿no? Eh, eso se trata el 1111 -11, de, de conectar con los consumidores, de eh, comunicar una cultura distinta eh, ya que se trata de ofrecer productos de todo el mundo en este caso productos españoles españoles de todos los sectores eh, a los consumidores y también me alegra muchísimo que eh, pues eh, los, los resultados que se ha compartido eh, tanto freshly pues que están eh, aprendiendo y mejorando optimizando eh, sus estrategias y conociendo cada vez mejor sus consumidores y creando una base de consumidores eh, más eh, leales eh, y aumentar su reconocimiento de marca eh, a pide paula que eh, su primer año eh, y que se ha juntado en tan poco tiempo, ¿no? ya ha uh, alcanzado su, su objetivo de, de ventas en este 11, -11. y también a, a Plameca que uh, ha obtenido un crecimiento de un 50% que, que comentó uh, Isabel en este año, creo que son uh, cifras uh, muy positivas uh, y... Enhorabuena por todo el esfuerzo eh, y trabajo, requiere eh, definitivamente mucha energía, eh, positivismo y, um, um, como, como decir, uh, um, el keep going, o sea, no desistir no a, al primero desafío uh, y, y eso, bueno, dar las hora, enhorabuenas y, y agradecer a, a todas que están aquí. Pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado participando en el, en el chat con vuestros comentarios. Eh, muchísimas gracias, Ángela Lin de, de Timor Global, Cintia Garbonel de Flashy Cosmetics, Guantin Guang, de P de Paola, Isabel eh, Faurat, de Plameca. Os agradezco inmensamente que durante esta última hora hayáis estado compartiendo vuestra experiencia, eh, tanto en la actividad del 11 once. ...como festival de compras, como eh, vuestra experiencia para vender a consumidores chinos, que hoy por hoy es uno de los mayores mercados eh, más interesantes a nivel global y con mayor eh, capacidad de crecimiento. Eh, creo que tenemos muy buen feedback... ...según estoy sobreimpresionando de los que han estado con nosotros en, este, en esta hora de live... ...y mil gracias por compartir vuestras experiencias y conocimientos... ...sobre un mercado tan interesante y e recomendable de, de conocer y de, y de aprovechar esa oportunidad como es el mercado chino... Eh, ...de nuevo, Ángela, eh, Juan Ting, Cintia, Isabel, mil gracias por participar... Y os agradezco inmensamente que hayáis empleado vuestro tiempo en compartir eh, vuestras experiencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Y a todos los que estáis en el chat, eh, esto estará disponible. Si queréis dejar comentarios, os leeré a todos. Y un like o compartir si os ha gustado el live, os lo agradezco inmensamente. Y a todos, que muy buen día y que, eh, que lleguen nuevos festivales como este y con los mismos o mejores resultados. Saludos.